Aquí es donde llegué yo, choqué con eso y exploté <risa> <risa> Wey, ¿qué te dije? 130 autos diferentes, wey ¿Han manejado en chat ¡A la madre, vato! a qué? ¡A la madre! ¡Oh, si sí, me puedo subir! ¡Espérame! ¡Oh, loco! <risa> ¡Increíble! ¡Vamos a subir a los demás, ve! ¿eh? ¡La pepecita! ¡A ¡Oh, la madre! ¡La cama! <risa> ¿Y me qué? Ah no, ese es el ¿Qué? <laughs> <risa> lo escucho, pero porque lo escucho ¿Layas? bajo. Sí, sí, sí, sí, lo escucho. Solo le que sea. No. Por la madre rosa. Ah, <risa> por la... ¡Por Putin! ¡Por Putin! <risa> ¡Por Putin! ¡Oh, loco! ¡Es no, toda una era. ciudad! ¡Sí! ¿De quién es allá? ¡Oh! <ríe> oh, no. ¡Qué buen drift! ¡Qué buen drift! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ¡Ah! <ríe> Yo. <risa> qué pedo. La ah, sí, bueno, fue. A que se me <risa> eh, wey. Qué wey? Eh, güey. Qué güey. Qué güey. ¿Sabes qué está pasando ahorita exactamente con Nezuko aquí, güey? Qué güey. Es el loba, güey. El que no se ha visto, güey, el privado, güey, de Kimetsu, güey. <risa> Donde no, wey? Nezuko aprende a manejar, güey. <risa> es el episodio secreto, güey. ¡Ah, <risa> oh, loco! ¡Ah, <risa> oh, encontró su auto! <risa> nice. Piensa que está allá. ¡Ah, es el Ever! ¿Qué haces, weón? ¡Cala, <risa> weón! ¡Estáis oyéndome mi carro, weón! ¡A la madre! ¡Ey, qué pedo, weón! ¡Qué pedo, weón! ¡Sáquese de aquí! ¡Sáquese de aquí! ¡No queremos! ¡A oh, la madre! ¡No, no, no, no! No queremos fábricas, úscale, úscale. Yeah casi <risa> <Ay>, eh. <risa> <Que> <risa> me matas, wey. Mira ay, cómo me dejaste, perro. Ay, ¿por qué? Porque me atropellaste, wey. Hello. <risa> Yo abuela, también quería abuela. usar ese. <risa> uh, esa, esa. El burger móvil. El burger, así es. Así es, lo usé. Te la vendo. A ver? Soy, soy el carro anti otaku güey. ¿Cómo ves? Ah, <risa> ya, vas de wey. aquí para allá vayendo la gente, güey. Sí, güey. ¡Hala! Wey. ¿Quieres dar algo, güey? ¿Qué, güey? Frenos, frenos, güey, esta madre. Mira, era ¡Hala, madre! Ay qué gusto estoy aquí, mira. Sí, ah. anti -otacus. Sí, güey. ¡Ay! ¡A la madre! No. ¡Uh! A ¡Uh! Yo quiero la carretilla. Güey. ¿Cuál carretilla? ¡Eh! la acabo! ¡Hala! ¡De una moto! Aw. <risa> <Ow>. Vamos. <¡Aaah! risa> sí, llega al final. ¡Woo! ¡Uh! voy a echarle gasolina, banda. Hola, madre. What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Estoy jugando, güey. ¿Qué pedo? Es el empecero, güey. Oh, voy a buscar a la cava, güey. A huevo, al McDonald's. A la madre. ¡Uh! ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero una ¡A unos! Por fin tengo una PC5 banda. ¡Uh! ¡Eh, güey! ¡Mira! ¡Conseguí una PC5! ¡Conseguí una PlayStation 5, güey! <risa> el pollo es el que maneja que pedo Oye, pollo, ¿a dónde nos vas a llevar? <Qué> <¿verdad? risa>